Saludos, Ángel. Eh, como les decía, para mí un placer, señores, nuevamente estar con ustedes en esta noche. Todos sabemos, bueno, que esto, estas semanas han sido un poco eh, movidas, muchas noticias van y vienen. Y bueno, eh, los líderes hemos estado un poco enfocados ¿sí? en, en tratar de eh, eh, abordar todos los temas que ha traído eh, los cambios con la empresa, todas estas cosas, y bueno, buscándonos, planificando estrategias y. Eh, saludo, Néstor, y planificando estrategias y bueno, y organizándonos nuevamente para ya comenzar a darles el tan acostumbrado o que se le ha dado a ustedes, ¿sí? Eh, las conferencias, eh, todo lo que son las herramientas, están otra vez eh, acomodando a lo que es el nuevo plan y todo esto. Para que pues, podamos tener nuevamente todo el, el, el arsenal de herramientas y el soporte que siempre hemos tenido en nuestro equipo, ¿sí? lo que ha caracterizado siempre a nuestro equipo, un apoyo a nuestros miembros. Eh, así que ya vamos a iniciar otra vez lo, ronda, los periodos regulares de conferencias, así que las vamos a estar dando. Eh, eh, ya semanalmente para que ustedes las aprovechen ustedes Big afiliados aprovechen esta herramienta porque de verdad las conferencias es algo que nosotros lo hacemos para apoyarlos a ustedes ayudarlos a ustedes ahora más que nunca ahora más que nunca necesitan de herramientas porque sabemos que ahora las ganancias están mucho mejor pero si hacemos red. Entonces, ahora más que nunca tenemos que trabajar, tenemos que apoyarnos en las herramientas del equipo, aprovechar estas herramientas, estas conferencias, para ustedes traer a sus invitados y nosotros, por ustedes, exponerles el negocio, responderles sus dudas, responderles sus preguntas, para que ustedes no tengan que hablarle al prospecto del negocio si de repente todavía no dominan la materia. Nosotros acá hacerlo por ustedes. Ok, entonces, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Medina. Para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Medina, venezolano, les hablo desde eh, la ciudad de Panamá. Desde Panamá les hablo ya más de tres años viviendo acá. Y hoy eh, para mí es un placer y un honor presentarles este negocio que ha cambiado literalmente mi vida, señores, y ha cambiado la de muchísimos acá en nuestro equipo. Y seguirá cambiándolas, y seguirá cambiándolas. La mía, literalmente, señores, le ha dado un giro de 182 a mi vida. Yo ya voy a cumplir dentro de poco un año en esta maravillosa empresa. Hemos pasado por muchas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Por eso estos cambios a mí ni, ni, ni me preocupan. Hemos pasado por muchísimas cosas en Telefree y Telefree siempre ha salido airosa de todas, pasado por muchas dificultades, pero es propio de una empresa con tan gran crecimiento que está teniendo. Una empresa que está creciendo a un ritmo muy gigantesco y eso consigo trae ciertas eh, dificultades, ciertos obstáculos que se van superando y para mí es un honor, un placer de verdad estar en esta maravillosa empresa ya casi un año y, y en, este, en ese poco tiempo señores mi vida la ha cambiado radicalmente, hoy por hoy digo 100% de esta oportunidad de negocio mi familia feliz, le doy calidad de vida a mi familia, a mis hijos, y tengo calidad de vida, señor. Eso es lo importante, disfruto de mi familia, de mi tiempo, y eso es, lo, eso lo hace trabajar con una empresa seria como esta, y oíganme bien, trabajar, les estoy diciendo claramente, trabajar, no les estoy hablando de que acaban a tener, buscar, a tener dinero fácil. El que vino a esta conferencia buscando dinero fácil, permítame eh, decirle que lamentablemente se equivocó. Acá no le vamos a hablar de dinero fácil, le vamos a hablar de una oportunidad que trabajándola, con dedicación, con enfoque sostenido, tiene el potencial de cambiarle su vida radicalmente en menos de un año, señor. En menos de un año, en seis meses, tiene el potencial de ustedes cambiarle radicalmente su vida, como ha cambiado la mía y como ha cambiado las millones de personas que están ya en la empresa. Entonces, eh, a los invitados, por favor, abran su mente, presten mucha atención, desconecten cualquier equipo que tengan por allí, televisor, teléfono, concéntrense en esta oportunidad que hoy van a ver, porque tiene el potencial, como les dije, de cambiar su vida. El potencial, ya lo demás depende de ustedes. ¿OK? Entonces, acá en esta conferencia... Le vamos a mostrar una oportunidad con la que ustedes, literalmente con 668,80 dólares, pueden llegar a obtener un millón de dólares. Le sonará exagerado, le sonará fantasioso. Señores, ya en nuestro equipo hay personas que han pasado esta meta del millón de dólares. Lo decimos con mucho orgullo, ya en nuestro equipo tenemos millonarios, no les voy a hablar de personas de otros equipos, líderes por allá en Estados Unidos, no, no, no, latinos de nuestro equipo, ya millonarios. Pero han trabajado este negocio a conciencia, con enfoque y con dedicación. Entonces, esto es lo que hoy yo a ustedes les voy a exponer. Una oportunidad con la que ustedes, con 668.80 dólares, una sola vez de su bolsillo, eso lo pueden convertir en un millón de dólares. Entonces presten mucha atención, señores, porque les aseguro que si se enfocan en esto que van a escuchar, su vida va a cambiar radicalmente. Ahora bien, vamos a presentar a nuestro equipo. BW, por eso vemos el BW delante de nuestros nombres, porque nos identificamos plenamente con nuestro equipo, equipo Big Winners International. Somos un equipo latino. Eh, ya con más de, eh, alrededor de ya casi mil miembros a nivel mundial y cambiando vidas en diferentes países del mundo. Entonces somos un equipo con una visión y una meta en común. Y ahora esa visión y esa meta en común con este nuevo plan se va a quedar muchísimo más corta. Yo creo que la vamos a tener que replantear. Ahora con este nuevo plan, no me cabe la menor duda, porque ya lo estamos viviendo, y hemos visto cómo nuestros ingresos están aumentando en comparación al plan anterior. Con este nuevo plan y como equipo tenemos la met la visión en común de lograr mínimo 40 hispanos millonarios en este año 2014. Usando como proyecto principal la oportunidad que ustedes van a ver a continuación. La empresa que ustedes van a ver a continuación. Una empresa que, como les dije, señores, llegó para quedarse. Está dando mucho que hablar, tanto bien como mal, pero hay un dicho por allí que dice que siempre al árbol que da más frutos es al que más piedras le tiran. Siempre al árbol que da más frutos es al que más piedras le tiran. Preocúpense cuando de una empresa no hablen. Cuando usted esté en una empresa y todo lo de, vea, vea que vaya como perfecto, no escuche ruido, no escuche... Allí sí preocúpese. Pero cuando es una empresa que está dando muchísimo que hablar a nivel mundial, está conmocionando gobiernos, está cambiando vidas y está siendo una empresa que está traspasando fronteras. Allí, señores, estamos ante un clave indicio de que estamos en una empresa que va a revolucionar el mercadeo en red. Así como muchas en sus inicios, que hoy las vemos ya permanecer, por citarles, y permítanme, con su permiso, permítanme acá citarles los nombres, Herbalife, Angway. señores, estas empresas en sus inicios pasaron por muchas situaciones, muchísimas, y cada situación lo fortalecía, la superaba, y fíjense cómo hoy son empresas sólidas. Así, así está nuestra Telefree, señores. Solidificándose cada vez más. Cada vez más. Entonces, esa es la oportunidad que hoy le vamos a presentar, señores. La empresa se llama Telefree advertise and Technology. Esa es nuestra empresa con la que nos sentimos plenamente identificados. Telefree es una empresa norteamericana ubicada en el estado de Massachusetts. En en Melbourne, sí. regida por leyes norteamericanas, está registrada legalmente allí en Massachusetts, ustedes eso lo pueden buscar incluso en Google, ¿sí? para que allí consigan mayor información sobre esto, yo incluso, déjenme colocarle acá rápidamente los enlaces para que los tengan, para que vean que no, acá no estamos inventando nada, ¿sí? en la base de datos de esa página, eh, la empresa Telefria, les va a salir de todo el registro legal de la empresa desde el año que fue fundada, es una empresa que nació desde el año 2012. Sí, solo que funcionaba como una empresa. Luego, en el año 2012, ellos deciden cambiar a sistema de mercadeo en red. Es un sistema hoy usado por muchísimas empresas, por el crecimiento que les trae y la, la, la expansión que logran rápidamente en poco tiempo a nivel mundial. Y ellos pasan al 2012, en febrero de 2012, a trabajar específicamente como una empresa de mercadeo en red. Ahora bien, productos de la empresa... ¿Cuáles son los productos que ofrece TelecFree? Toda empresa debe tener un producto que mercadea, si no estaríamos hablando de una vulgar pirámide. ¿sí? Debe haber un producto que se comercializa. Entonces, uno de tantos productos que va... Eh, Eider, no entiendo las preguntas, por favor, al final. ¿sí? De todas formas, Eider, no entiendo por qué dice que no tiene soporte para los VOIP, porque tienen chat online. A mí particularmente y me han resuelto problemas eh, de VOIP, a través del chat online. Hay que tener un poco de paciencia ahorita eh, porque está congestionado por los cambios en la plataforma, pero te atiende y cuando te atiende te soluciona. ¿Okay? Por favor, a partir de ahora, las preguntas al final. Las preguntas al final. Y ojo, son preguntas de afiliados. Yo no voy a responder acá pregun preguntas de prospecto, por favor. No voy a responder preguntas de afiliados. Los afiliados. Vamos a destinar, o ya creo que ya se comenzó, los sábados se van a hacer espacio para afiliados, las conferencias Y allí, sí, por favor, todos los afiliados las preguntan. Entonces, continuamos. Productos de la empresa, la empresa software, llamado Boy 99 Telefree, es el producto principal de la empresa, digo principal porque van a lanzar ya ahorita muchísimos más productos, ya incluso en Estados Unidos hay uno que se lanzó ya a principios de año, Ahorita vienen otros más productos que indudablemente van a darle muchísimo más solidez a la empresa. Pero ya con el que contamos, es el, el, es el producto VoIP 99 Telefree, que ya está cambiando la historia de las telecomunicaciones a nivel mundial. Ya hoy por hoy mucha gente ya usa tecnología VoIP para hacer llamadas por los costos mucho más accesible que la telefonía tradicional. El costo mensual del producto de la empresa es 49.90 dólares, costo de venta al público. A través de este producto usted va a hacer llamadas limitadas a Estados Unidos, Canadá, a Brasil, a cualquier fijo y celular en esos países y va a tener 3.000 minutos al mes para más de 67 países. Fijos y celulares en más de 67 países. Y esto va en constante crecimiento y expansión. Este producto, software, usted lo puede descargar instalarlo en su computadora o en su teléfono Android, ya que es disponible con la mayoría de los sistemas operativos, Windows, Android, este, iPhone, Max. ¿ok? Ustedes lo pueden descargar y les va a funcionar eh, en cualquiera de esos sistemas operativos. Lo descargan en su teléfono Android y de allí pueden hacer llamadas. Aparte de eso, este producto también ya en algunos países funciona a través de la línea, la telefonía tradicional, Sí, a través de su teléfono fijo. Usted puede enlazar llamadas a través de su teléfono fijo con el software de Telefree a través de otras partes del mundo. Ya que Telefree en estos países que vemos allí en pantalla, ya posee centrales telefónicas. Eh, ya recientemente se incorporaron centrales en República Dominicana, lo ven allí a mano derecha. Y a través de estas centrales, usted simplemente, si está en uno de estos países, llama a una central de Telefree en ese país y le dan un código de autorización, usted hace el enlace, automáticamente llama eh, usando su software 99 Telefree a cualquier parte del mundo. ¿Ok? Excelente, sí, es que el software de verdad es muy eh, funcional. A mí siempre me ha funcionado perfectamente y me ha ahorrado una cantidad de dinero en llamadas telefónicas. Aparte de eso... Ya en Estados Unidos salió este producto hace ya unos meses, My Financial Advance, Para que ustedes vean la solidez, señores, de la empresa Telefree, este es un producto que se lanzó en Estados Unidos, ha tenido muy buena aceptación, a través de la cual Telefree está ayudando a aquellas personas que tienen malos historiales crediticios con los bancos. Y a través de este, de este, de este, de este producto, la empresa eh, eh, ayuda a las personas con créditos para comprar productos, incluso le ofrecen... Eh, asesorías financieras a través de expertos financieros online de la empresa para todo lo que es deudas, eh, limpiezas de deudas, eh, movimientos financieros, etcétera Tienen un, un, un asesor exclusivo eh, para que usted, para que la persona, en este caso en Estados Unidos, pues pueda consultarle cualquier duda. Okay, este producto ya está en marcha en, en los Estados Unidos. Ya recientemente vimos también en Europa cómo eh, Telefree comenzó a promocionarse, eh, llegando allá y haciendo un evento incluso en Madrid eh, para competir con empresas como WhatsApp y Skype. Okay, ahí vemos un artículo de un periódico allá donde dice Telefree presenta en España sus servicios para competir con WhatsApp y Skype. Esto nos habla del crecimiento exponencial que dio la empresa. Recientemente también se lanzó el Telex App, ya lo vimos este mes, producto nuevo, caliente, recién salido del horno, como decimos nosotros. Telex App es un producto que eh, salió para competir con empresas como WhatsApp, Skype, sabemos que aún está en, en, en ajustes y esto va a ir mejorándose, este, este, este, este software, esta aplicación, cada vez más, ya la podemos encontrar disponible en Play, en Play Store de, de los Android y esta semana ya va a estar en la Apple Store ¿sí? también disponible entonces a través de esta aplicación nosotros la descargamos a nuestro teléfono y este, podemos allí colocar nuestro software de Telefree hacer llamadas podemos chatear, podemos hacer videoconferencias, grupos de chat, etc. ¿ok? es una aplicación bien versátil que eh, llegó ya también para marcar, marcar historia en lo que es el mundo de las aplicaciones. Ya este mes también se lanzará, señores, lo que es Telex Mobile. Ya la empresa está trabajando 24 por 7 fuertemente para llevar este producto lo más rápido posible a todo el mundo. Inicialmente va a lanzarse en los Estados Unidos, pero esto va a tener una rápida extensión. Sí, a los demás países, para eso la empresa está, ha hecho registros legales en ciertos países claves e irá haciendo otros más para eh, como puente para esta esta, esta esta empresa que va a lanzar, que es el Telexmóvil. Para los que no lo saben, Telexmóvil va a ser un propio proveedor de telefonía celular, de Telexfree. A través de esta empresa, Telexfree va a tener sus propios equipos celulares y sus SIM cards para nosotros colocársela detrás de los teléfonos. Una maravilla. Y poder utilizar la tecnología de Telecfree y los, eh, los eh, precios de los eh, paquetes que va a lanzar Telecfree con este Telecmóvil, poderlo usar desde nuestro teléfono simplemente colocándole la SIM card. ¿Ok? Esto promete ser algo muy grande, señores. Y ya los que estamos en Telecfree... ¿Nos podemos imaginar el potencial de esto que va a tener, señores? Imagínense que Carlos Slim, todos conocen a Carlos Slim, ¿verdad? El mexicano que es dueño de eh, casi todas las empresas de telecomunicaciones, ¿sí? Él es el de Claro, creo, eh, el de este, Movistar, muchas otras empresas. Imagínense que Carlos Slim, a usted les dijera que le va a pagar un centavo de dólar por cada línea telefónica que se venda a nivel mundial. Imagínense que Carlos del a ustedes les diga eso, que les va a pagar un centavo de dólar por cada línea que se venda a nivel mundial. Señores, serían millonarios. Pues imagínense el potencial que va a tener Telexmóvil, señores. Va a ser exactamente esto. Esto va a ser una empresa telefónica con sus SIM card y sus teléfonos. Y lógicamente ya nosotros, los que estamos trabajando con TelecFree, nos va a beneficiar en gran manera porque nos van a comisionar por todas esas líneas que se comiencen a vender en todo el mundo. Ok, entonces para que ustedes tengan una idea, amigos, de lo que va a venir con TelecFree. Por favor, las preguntas al final, Eddie. ¿Sí? Por favor. Estamos en presentación. Tengamos un poquito... De, de, de decencia para con nuestros invitados y no interrumpamos la conferencia ok, vamos a seguir y al final respondemos preguntas ahora bien Free, lógicamente para operar necesita sus regulaciones y sus licencias Una, un ejemplo de eso claramente es eh, la, la licencia que tienen otorgada por la Federal Communication Commission en los Estados Unidos o la FCC en los Estados Unidos, donde le ha otorgado una licencia a Telefree. Eh, la FCC en los Estados Unidos, el organismo que regula todas las empresas de telecomunicaciones allá. Ok, allí lo pueden ver, acá en pantalla, pueden ver la licencia, ahí en el chat, le puse el enlace para que vean la licencia que le ha otorgado la Federal Communication Commission a eh, Telefree en los Estados Unidos para operar como empresa de telecomunicaciones. Muy bien, entonces esto es lo que para que tengan una idea, señores, de eh, lo que es Telefree, cómo está creciendo los productos que vienen. Y eso sin hablar del Telecommerce, que también ya va a ser el próximo paso, después del Telexmóvil, que va a ser un portal como Amazon para un club de compras online, también propio de Telefree. Okay, pero eso ya le hablaremos en su momento, cuando esté próximo el lanzamiento. Ahora bien, vamos a hablar ahora sí de la, los tipos de membresías y cómo se gana dinero con Telefree. Con esta oportunidad. ¿Cómo podemos cambiar nuestras vidas con esta oportunidad de negocio? Telefree tiene tres tipos de membresías. Número uno, asociado. Número dos, tú, eres, puede ser, tú entras como asociado, family simple, family plus, y está también una cuarta calificación que te dan, que es team builder. Que ahorita los vamos a ver en detalles cada uno. Usted, cuando entra, Telefree ingresa, ojo, como asociado asociado, usted va a pagar un valor de adhesión de 149.90 dólares más una cuota de mantenimiento del primer mes de $19.90 para el mantenimiento del sistema, back office, todo esto, ¿sí? Esta cuota se la va a pagar mensual, ¿okay? Cuando usted ingresa como asociado, usted paga los $149.90 más la mensualidad del primer mes de $19.90. Entonces... <coughs> usted te daría pagando para ingresar como asociado 169.80. Hasta ahí, usted es un asociado de la empresa, usted todavía no tiene derecho a ganar por afiliados, por red que usted tenga debajo suya, mas sí tiene derecho a ganar por ventas de productos de la empresa. Por cada venta de productos de la empresa que usted haga, usted se le va a comisionar con un 10%. Llámese Softwares, llámese eh, eh, sin card, Equipos telefónicos, etcétera. Por ahora el software, que es el producto que tenemos andando, ¿sí? Pero cabe destacar que cuando vengan los demás productos, usted va a tener derecho a vender cualquiera. Y se le va a comisionar un 10%. Ahorita se nos comisiona con un 10% de la venta de los software. ¿Ok? De los voy. Ahí es como asociado, solo usted tiene derecho a comisionar por ventas. Como asociado. Hasta allí usted va a obtener su página web. Va a tener... este eh, acceso a descargar las aplicaciones de la empresa, el telexa puede comprar su software y usarlo, etcétera. Ok. Allí están los beneficios del asociado. Todas las veces que un cliente adquiere alguno de los planes o un producto en su sitio web, en su página web de asociado, usted recibirá un 10 de comisión por cada venta. En este caso, en el caso del paquete de los boy, eh, la persona lo compra en 49.99 dólares y usted va a, recibir, va a recibir un 10%, es decir, 4.99 dólares. Y va a tener ganancias de ventas indirectas en 5 niveles de profundidad. ¿Ok? 1% sobre las ventas del servicio hasta su cuarto nivel y un 1.5% sobre las ventas del servicio hasta el quinto nivel. ¿Ok? Hasta allí solamente, fíjense, vamos a sacar eh, un, un, un ejercicio para que ustedes, hasta acá, nada más vean el potencial que tienen la venta de los software. Usted supongamos que tiene, usted está, este es usted, en nivel 0. Usted viene y afilia o vende, afilia a cuatro personas. Y estas compran sin software, que es el requerimiento mensual que se tiene que tener para algunas calificaciones, que ahorita la vamos a ver. Fíjense que acá nada más ustedes del 1% están recibiendo 9.98. Fíjense como acá al quinto nivel, esto le está dando un residual de 3.832. Señores, nada más acá con 5 software por nivel, estamos obteniendo un residual de 4.705 dólares mensuales. Ojo, apenas estamos tocando software, no hemos entrado en el plan de compensación de la empresa, las ganancias por afiliados, los ciclos, etc. Solo le estoy mostrando el potencial de ganancia que tiene solamente con los boicos, con los software. Ahora bien, una vez que todos somos asociados, viene la otra figura, que es usted. El, usted como asociado puede convertirse en Act Family Plus y empieza a tener otras formas de ingresos adicionales. ¿Cómo se convierte en Family Plus? Recuérdense que para ser asociado tiene que pagar 169,80 dólares. ¿Ok? Usted paga como asociado eso y luego para convertirse en Family Plus debe vender 10 servicios de software, o voy 10 servicios VOIP. Ahora, la buena noticia es que usted mismo puede ser su propio cliente y lo puede comprar estos 10, comprar estos 10 software y regalarlos, usarlos como usted quiera. ¿Ok? Entonces, si usted mismo los compra inmediatamente para usted convertirse de una vez en Family Plus, y no esperar a hacer las 10 ventas, cada software estaría saliendo en 49.90 lo que estaríamos hablando de 499 dólares, que sumado a los 169,80, nos estaría dando un total de 668.80 dólares, si no me equivoco, me corrigen los vídeos. Okay, gracias, Manuel. 167.9 dólares. Ok, convertirnos. Un mes, ok. Las preguntas al final, no se preocupen, anótenlas, anótenlas. Sí, anoten las preguntas y al final sí, las contestamos. Para que no se les olviden, anótenlas por allí. Entonces usted ya pasa de asociado a Ad Family Plus, comprando o vendiendo, usted, comprándose usted mismo o vendiendo los 10 VOIP, lo que indicaría un costo total de 668 pónganle, redondeando, 668 dólares. Pero recuérdense que ustedes, de esas mismas ventas, de esos 10 boy, de esos 10 boy, ustedes le van a devolver inmediatamente el 10%, que en realidad sería menos entonces, 618 dólares, más o menos estaríamos hablando, el precio para ustedes ingresar a Telefree ya como Family Plus y comenzar a obtener ganancias de todas las... las el plan de compensación de la empresa que ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, usted como Family Plus, usted como Family Plus, usted el primer mes, al hacer eso, usted va a estar calificado el primer mes como Family Plus. ¿Qué ventajas le da esto? Usted el primer mes va a estar recibiendo 100 dólares semanales, fijos, por cinco anuncios publicitarios que usted va a estar haciendo a través de su back office para la empresa. ¿Ok? Entonces... Todo el mundo va a estar recibiendo 100 dólares semanales fijos el primer mes del negocio. El primer mes del negocio. <coughs> ya después, usted va, cuando usted paga esto, los 668, usted va a recibir 5 centrales de anuncios, va a ser 5 anuncios por días para la empresa a través del back office, son 35 anuncios a la semana, porque son los 7 días de la semana y por eso le van a pagar 100 dólares semanales fijos por un mes si se dan cuenta ya el primer mes habremos recuperado prácticamente más del de 70% de lo que nos costó entrar al negocio ya tenemos prácticamente una devolución del 70% de lo que nos costó entrar al negocio ahora después de estos 30 días para seguir cobrando por los anuncios usted debe cumplir con ciertos requisitos según lo que desee cobrar ¿ok? ahorita lo vamos a ver acá Después de los 30 días, si usted quiere seguir recibiendo por anuncios, tiene dos opciones, dos opciones. Para recibir 50 semanales, usted debe estar vendiendo 5 VoIP mensualmente, 5 VoIP mensualmente. O afiliar a dos personas que consuman 2 VoIP y usted a su vez también estar consumiendo dos VoIP. Y de esta forma también estaría ganando por red, por las ganancias de red que vamos a ver ahorita. Y estaría recibiendo 50 dólares semanales a partir del segundo mes por los anuncios. Y si quiere seguir recibiendo sus 100 dólares semanales todo el año por los anuncios, usted lo que tendría que hacer es o vender 15 Voips, okay, o afiliar dos personas, que estén vendiendo 5 VOIP o consumiendo 5 voy y usted a su vez también consumiendo o vendiendo 5 volts. y lógicamente acá va a estar ganando por la red que allí es donde está la esencia del negocio señor en la red ¿Okay? los anuncios son un bono adicional que nos ayudan a pagar de repente nuestro consumo de los VOIP y nos queda todavía algo pero si hacemos red lógicamente Allí es donde vamos a lograr eso que les mostré al inicio, el, con 668,80 dólares, lograr un millón de dólares. Hasta el 9, Luis. Por favor, las preguntas al final, ¿sí? Ok, continuemos adelante. Si el segundo u otro mes del año el contrato, tus dos familias registradas no cumplen con la venta de sus cinco clientes de ese mes, usted tiene la opción de vender cinco clientes y reclutar un nuevo promotor y esos 10 voy que compra el nuevo promotor lo siguen manteniendo usted calificado porque automáticamente el sistema toma esos 10 voy, ¿ok? Como requisito, recuérdese que son 15 voy en total que deben tener tanto usted individual o en su red, usted con dos directos, 15 BOI vendidos. Entonces, esos 10 voy más los 5 suyos le cuentan para la calificación. Bien, ahora bien, está la opción ahora de cómo convertirnos en Team Builder. Team Builder es el constructor de equipo, constructor de equipo. Un Team Builder es una persona que es AdFamily Plus y tiene cinco Ad Family Plus registrados directos debajo de él. Recuérdense que un Ad Family Plus, el primer mes todo el mundo es Ad Family Plus. Ok, pero un Ad Family Plus es el que tiene 5 void consumidos y dos afiliados que a su vez están consumiendo 5 void. De esa forma usted es Ad Family Plus. De la otra forma es Family Simple. Este plazo para Team Builder es 60 días. Entonces quiere decir que usted tiene que tener 5 directos. Pero estos a su vez tienen que ser Family Plus. Quiere decir que cada uno de estos deben tener dos afiliados debajo. Y a usted lo estarían ya calificando como Team Builder. Bien. Ahora bien, vamos a ver los bonos de ganancias de equipos. Esto ya para los que desarrollamos red. Y acá donde en realidad está el potencial gigantesco que tiene el negocio. Acá, señores, presten atención porque acá, acá es donde en realidad ustedes pueden cambiar sus vidas, cambiar literalmente sus vidas si trabajan a conciencia este negocio bajo estas formas de bonos e ingresos que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, vamos, vamos, vamos adelante con los bonos. Ok, los bonos adicionales. Vamos a tener siete formas adicionales de ingresos, ya los que estamos haciendo red. Uno, bono de directos, bono de inicio rápido, que se va a dar a los 30 días, yo lo indico ahorita. Bono de ganancia residual, el cuatro, ciclos o bonos binarios. Quinto, el bono 1K. Y el sexto, activación de niveles de ventas indirectas. También a los 30 días. Y el séptimo, el bono invertible. Vamos a ver en detalle acá cada uno. Bonos directos, este es un bono que la empresa le va a pagar a usted cada vez que usted trae un eh, no asociado un divulgador al negocio o un ad family al negocio. Recuérdense que para hacer ad family tiene que consumir sus 10 boys. Ok, y de esa forma se convierte en ad family Plus. Mm -hmm. <coughs> Disculpe. Entonces. Cada vez que usted trae un Ad Family Plus al negocio, la empresa le va a pagar un bono directo de 100 dólares. Usted puede traer la cantidad de Ad Family Plus que usted quiera. Y por cada Ad Family usted va a recibir un bono de 100 dólares. Ese es el bono directo. Tenemos el bono de inicio rápido. El bono de inicio rápido... Gracias, Elena. Voy a tomar, denme un momento que voy a tomar agua. Rapidito. Es que este plan emociona. <risa> ok, señores. Vamos a seguir. Ok, ya les expliqué el bono directo. Estamos con el bono de inicio rápido. El bono de inicio rápido es que si usted afilia dos ad Family, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho, eh, recuérdense que el plan de Telefrío, la red, es una red binaria. que Usted está aquí. Y su equipo va a crecer en dos sentidos, perdón. Su equipo eh, va a crecer en dos sentidos, ¿sí? Lo que, perdón, si, si aquí un, un. Usted está acá y su equipo va a crecer hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿ok? Entonces, si usted afilia dos familia uno a la izquierda y uno a la derecha, dentro de los primeros 30 días de su ingreso al negocio, usted va a recibir un bono adicional de 100 dólares más. 100 dólares más. Increíble. Entonces, fíjense, imagínense. Ustedes vienen el primer mes, ingresaron, ustedes afiliaron un Ad family un Ad family reciben 100 por cada uno, y aparte, como lograron dos, dentro del primer mes, le dan otro bono de 100. Si logran cuatro, le dan otro más 100 por cada uno y otros 100 adicionales. Es por cada dos que usted logre. El primer mes, usted le van a pagar 100 adicionales. Correcto, gracias a un, eh, lo que dice allí Humberman. Estos 100, estos 100 que están acá, van a ser pagados a los 30 días de su ingreso. ¿Ok? Estos sí se los pagan inmediatamente. El bono directo. El de inicio rápido a los 30 días. Entonces, imagínense, señores claramente acá les voy a poner un ejemplo y me van a decir ustedes qué negocio de mercadeo en red qué multinivel a ustedes les va a dar este ingreso el primer mes con solo afiliar dos personas aquí está la figura el primer mes ustedes traen dos personas solamente dos personas señores que ustedes traigan el negocio ya ustedes están ganando el primer mes 300 en los bonos eso el directo más el inicio rápido 400 en anuncios. Más otros residuales que no los voy a poner allí para que no se confundan. Ok, que ustedes van a recibir un residual por anuncio, el resi lo, lo, los BOI, el, el, el, el, la devolución del 10% de los BOI, etc. Pero nada más allí, señores, ustedes ya están obteniendo 700 dólares. El primer mes. Solamente con dos personas que trajeron al negocio y ustedes están teniendo 700 dólares. <risa> señores, recuperaron el costo de su ingreso y todavía les está quedando algo de ganancia. Y quedándole ya todo el año para usted ganar ya dinero, ya recuperó el primer mes y ya de allí en adelante todo lo que haga es ganancia. Dígame qué negocio, señores, a usted les da eso el primer mes. El primer mes, ojo, que no sea vender droga y negocios ilícitos. El primer mes, señores, ya ustedes están obteniendo un retorno de su dinero solamente con dos personas, dos personas que trajeron al negocio. ¿Es tan difícil eso? Para nada, señores. Para nada. ¿Ok? ¿Ok? <coughs> Ahora vamos con el bono de ganancia residual. El bono de ganancia residual usted va a recibir. Va a recibir. Excelente, fíjate. Uber más afilió 15 personas y el 10 cumple su primer mes. Imagínate cuánto no va a ganar ya el primer mes. Entonces, el bono de ganancia residual. Bono de ganancia residual usted va a recibir el 2% sobre lo que su red directa o indirecta va a estar recibiendo por los anuncios hasta el sexto nivel. ¿Ok? Hasta el sexto nivel. Usted va a recibir el 2% de los anuncios, de la ganancia de anuncios. Para esto usted tiene que estar calificado como AdFamily Plus. Es decir, tener sus 5 VoIP y dos personas que estén consumiendo sus 5 VoIP. Y usted por cada 100 dólares que esté recibiendo su, su, su red al sexto nivel va a recibir 2 dólares. Por cada 100 y por cada 50 va a recibir un dólar. Hasta el sexto nivel. Imagínense cuando las redes se abren, señores, y comienzan a crecer la cantidad de residual que le va a significar a usted ese 2%, señores. Ya a mí ese 2% hoy por hoy me está dando alrededor de 400 dólares diarios, más o menos. Entre 300 y 400. Ni digo de otras personas que están, acá otros líderes que están muy por encima. Pero a mí solamente ese residual de anuncios me está dando entre 400 y 500 dólares al día. ¿Ok? Para que ustedes vean el potencial que tiene la red, señores. Abajo la red. ¿Ok? Ahora bien. El cuarto bono es el más maravilloso que tiene la empresa es el ciclo o el bono binario el ciclo del bono binario luego de usted estar calificado con los dos family plus en uno en el binario uno a su izquierda y uno a su derecha oigan bien esto entre en tu red un family plus a la izquierda y un family plus a la derecha no importa quién lo haya traído así lo hayas traído tú lo haya traído uno de tus gente de abajo te haya caído por derrame, cada vez que esto pasa en tu red, una familia a tu izquierda y una familia a tu derecha, eso es un ciclo y te van a pagar uno de 80 dólares. Y óiganme bien, ese ciclo es hasta el infinito, señores. Hasta el infinito. Ahora escúchenme bien. Imagínense la cantidad de dinero que ustedes pueden hacer Acá es donde está la esencia del negocio, señor. Este es el bono que ha hecho Millonarios. Este es el bono millonario. Acá es donde está la clave del negocio. Y esto no se logra con los anuncios, señores. Esto se logra haciendo red. Con la red es que logramos estos bonos. Con la red. Fíjense. Cuando su red se abra hacia el infinito, imagínense la cantidad de bonos binarios de 80 dólares que ustedes pueden estar viendo al día. <risa> La calificación para este bono binario, para usted recibirlo, solo es necesario que tenga un VoIP activo y sus dos a Family Plus, izquierda y derecha. Listo. Con eso, usted está calificado para recibir <risa> sus bonos binarios. Con un solo software. No necesita los cinco. Ojo, en este caso no estaría recibiendo ganancias de anuncio. Y recuérdense que lo de los cinco VoIP y los dos afiliados a su vez con cinco VoIP o los dos void y los dos afiliados a su vez con dos void es para recibir los anuncios, bien sea 100 o 50. Eso lo califica para las ganancias de anuncios. Pero usted puede muy bien ganar por la red, sin estar ganando de anuncios, estar ganando de la red solamente con tener un BOI activo y dos families, uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Ok? Dos families, uno a la izquierda y otro a la derecha. Un momento. Ok, ahora el tope de este bono diario es de 15.800 dólares. Es lo máximo que paga la empresa al día por concepto no de este bono, son 15.800 dólares. Entonces imagínense, para que ustedes tengan un ejemplo. Usted está acá, usted viene y trajo a A, trajo a B. Ok, estos son directos suyos. Pero A viene y trajo a C. Y por acá le cayó a usted por derrame de su offline, le cayó D. Este con este hace un ciclo de 80 dólares. Claro, al final lo comparto, Joana. Esto con esto daría un ciclo de 80 dólares. Dice: estos ciclos, señores, se pargan al infinito. Y no importa quién haya traído esa persona. Ok. Quinto, depende, Elena, el derrame va a caer por la izquierda o por la derecha, depende de tu posición como estés ubicada en la red. ¿Ok? El quinto bono, el bono 1K. Este es sensacional, señores, este bono. El bono 1K, ¿en qué consiste? Usted ingresa a la empresa y resulta que usted afilió cuatro personas el primer mes. Dos a la izquierda y dos a la derecha. Al usted lograr eso en los primeros 30 días de su registro, la empresa usted le va a dar un bono de 500 dólares. Ojo, ahora lo subieron. Ahora va a ser 550. 550 dólares, señores, por cuatro personas. Dos a la izquierda y dos a la derecha. En sus primeros 30 días ya le están dando 550 dólares. Ahora vamos a ver cómo queda... Si nos enfocamos en ese, en ese, un momento, en ese 1K, vamos a hacer el ejercicio. Sí, rapidito. El primer mes usted trajo cuatro personas y ahora sí me va a decir qué negocio le va a dar a usted esto. El primer mes usted trajo cuatro personas. Las preguntas al final, sí, anoten la acosté el primer mes usted trajo cuatro personas. Usted se va a ganar 100 por este, 100 por este, 100 por este, 100 por este. Ahí estamos hablando de cuánto? 400 dólares. Aparte de eso, por cada dos que trajo le van a pagar 100. Estaríamos hablando de 200 dólares más. Aparte le están pagando el 1K. $550 dólares. Fíjense que yo acá soy malo con el mouse. $550 dólares. Y aparte aquí hay un ciclo de $80. Serían $80 dólares por ese ciclo. Y aparte usted se va a ganar $400 dólares de anuncio. Señores, sumen. Sumen. 400 de anuncios, 400 de bono directo son 800, 200 de bono de inicio rápido 200, 550 de eh, el 1K, 1550, 80, 1630. Y ojo, no estoy metiendo los residuales de Boy y de software, de Boy y de anuncios. Señores, 1700 dólares aproximadamente usted se va a ganar el primer mes. Solo por traer cuatro personas. Y a usted el ingreso le costó 668 dólares. Amigos, hay que ser bien cerrados de mente para no ver esto. Pero bien cerrados de mente, señores. Sinceramente, o sea, yo veo esto y yo, señores, yo me emociono porque acá nos están dando un, una oportunidad, señores, de cambiar nuestra vida increíble. Desde el primer mes. Ya el primer mes podemos ganar 1.700 dólares, señores, con cuatro personas. Imagínense que ustedes se enfoquen en, este, en esta figura del 1K. <coughs> que sus afiliados vayan haciendo lo mismo. Porque van a, van a emocionarse para al ver ustedes ganar eso. Claro, Family Plus. Es que todo el mundo, Eider, el primer mes es Family Plus. Tod todas las personas que ingresen el primer mes van a ser Family Plus. ¿Ok? Todas. Entonces, imagínense el potencial que esto tiene, señores. ¿Ok? Imagínense el potencial que esto tiene. Gracias, Lucas. Allí Lucas está dando una información importante que la empresa va a asumir los anuncios del día de hoy por la inestabilidad que ha habido en el sistema. Y eso para que vean, señores, la seriedad que tiene la empresa que estamos trabajando con una empresa seria. Como ha habido problemas en la página el día de hoy, la empresa va a asumir el pago o los anuncios del día de hoy. Gracias, Lucas, por la información. Entonces, bien, seguimos adelante. Ya el primer mes, 1.700 dólares. Enfoquen a su equipo en este bono 1K y ustedes van a ver, señores, cómo su vida va a cambiar radicalmente en poco tiempo. En poco tiempo. ¿Ok? Entonces, ese es el bono 1K. Aparte de eso, cuando usted logra 6, 4 afiliados dentro del primer mes, se le va a activar el sexto nivel el sexto nivel de boy que se lo van a pagar a 1.5, a 1.5% por todos los boys que usted tenga en el sexto nivel, o que se estén consumiendo en su sexto nivel, y se le va a abrir también el séptimo nivel de 3% de todos los boys que se estén consumiendo en el séptimo nivel. Imagínense, señores. Imagínense. <coughs> Cada ingreso de nuevo family que se produzca en su séptimo nivel, como él tapa comprando sus 10 boy a usted le van a dar 15 dólares por cada ingreso en su quinto en su séptimo nivel, señores. De verdad, esto es increíble. Increíble cómo se gana dinero acá en todas partes. Ahora vamos con el séptimo bono, que es el Team Builder, que cuando usted logra la figura del Team Builder, que fue la que les mencioné anteriormente, la empresa eh, va a repartir el 2% el 2% de la facturación mundial de la empresa, dividido entre mensualmente entre todos los Team Builder de la empresa. ¿ok? Entonces, cada family que ha calificado Team Builder puede ganar este bono. Lo máximo que te va a pagar la empresa por concepto de este bono, eh, a cada persona son 39.600 dólares al año. Es lo máximo que te va a pagar la empresa por cada persona por concepto de, de este bono Timbilde, ¿ok? Por concepto de este bono Timbilde. Ahora bien, ¿cuál es el plan de acción, señores, basado en esto? El plan de acción, la estrategia aquí está clara, señores. Ya se las, en la presentación ya les que, se las dejé plasmada. ¿cuál es la estrategia? Correcto, Gilbert. El plan de acción acá, señores, es a ingresar a la empresa y lograr en los primeros 30 días el bono k Y enfocar a esos cuatro suyos que usted ingresó para lograr el 1K, hacer lo mismo. Con el apoyo del equipo y las herramientas que acá le estamos dando. Señores, así de sencillo, así de sencillo nos los está poniendo la empresa nos los está poniendo más fácil ahora para cambiar nuestra vida señores. Más fácil ahora para cambiar nuestra vida Ingresen, logran en sus primeros 30 días el bono 1K y enfoquen a los suyos a que hagan lo mismo. Y ustedes van a ver cómo van a crecer. Ahora, ¿cómo el equipo Big Winner va a ayudarle a ustedes a dar esto? Señores, nosotros tenemos conferencias como esta. Todos los días vamos a estar dándolas para que ustedes simplemente inviten a sus a sus, a sus prospectos, a sus interesados, a una sala, a esta sala de conferencia, acá nosotros por ustedes le impartimos la oportunidad de negocio. Tenemos herramientas eh, herramientas para ayudarlos a prospectar, conferencias online de capacitación, mercado en red, aparte se está diseñando ya cambiando, porque lo teníamos con el antiguo sistema. Eh, adaptando todo lo que es la Universidad Big Winner Telefree, donde ahí va a tener usted material para eh, capacitarse, aprender videos, tutoriales, etcétera Y nuestra propia página web para dárselas a ustedes, para que ustedes puedan usar para hacer marketing. ¿okay? Entonces, simplemente, señores, a enfocarnos, a trabajar. Fíjense el potencial, la cantidad de usuarios de internet, este mercado que está esperando por nosotros, señores. 2.935 millones de usuarios de Internet en el 2014. Ese mercado está esperando por nosotros, señores. Hay un mercado gigantesco. Le, estamos, le vamos a dar cursos de crecimiento totalmente gratuito. Cómo desarrollar tu lista caliente, establecimiento de metas inteligentes, cómo ganar amigos e influenciar a las personas, cómo convertir prospectos afiliados, coaching de afiliados, técnicas de publicidad online y offline. La biblioteca virtual a tu disposición con audiolibros, PDF para crecimiento personal y como networking. Y muchas más cosas, señores, que el equipo irá programando según se vayan detectando debilidades en el equipo. Entonces, esa es la idea, ayudarlos, señores, a ustedes lograr eso. Allí tienen la ganancia con el 1K. Enfóquense en eso, señores. Enfóquense en eso y ustedes van a ver cómo... Eso lo estamos diseñando, ¿ok, Giselle? ¿Ok, Giselle? lo estamos adaptando ya al nuevo plan ya la tenemos, una universidad con mucho material entonces enfójense en esto señores, la estrategia del 1K del 1K y ustedes van a ver el crecimiento exponencial que van a tener fíjense solamente acá sin contar que ya aumentó a 550, 1681 dólares solo el primer mes y a ustedes le costó el ingreso 668 dólares es o no es negocio eso señores? es o no es negocio la pregunta que ya di. Entonces es una buena razón para intentarlo. Se va a ganar, señores, óigame bien, ganancias como nunca imaginó tener en su vida. Yo, ahorita, yo nunca imaginé ganar, lo estoy ganando, señores, en ningún otro negocio. Pero he trabajado este negocio con enfoque, con dedicación. Nadie acá le está hablando que el dinero le va a caer del cielo y que va a ser dinero fácil. No, hay que trabajarlo, señores, con enfoque, dedicación. Y usted va a ver cómo usted va a cambiar su vida como jamás. Imagino que la podía haber cambiado. Ok. Allí fíjense. El residual solamente por concepto de anuncios. Si usted se enfoca en ese 1K. Enfocándose en ese 1K. Recuerden que yo les mencioné que el 4%. El 2%. Usted iba a ganar de toda su red hasta el sexto nivel. De los anuncios. Amigos, fíjense nada más en el, en el 1K. Enfocándolo en el 1K. <coughs> Con el 2% de los anuncios, señores nos va a quedar mensualmente $43,680 dólares. $43,680 dólares, solo con el 2% de los anuncios hasta su sexto nivel, enfocando a todo el mundo en el 1K, ¿no? para que ustedes vean el potencial. Fíjense acá solamente con los VOIP, activando todo, enfocándonos en el 1K, cuatro afiliados que usted metió, y todos comienzan a activar sus 5 VOIP para mantener su calificación. Señores, mensualmente 142.669 dólares, solo por concepto de VOIP. Estas dos cifras de repente creen que son imposibles y ya tenemos gente en nuestro equipo lográndolas. Para muestra, un botón. Acá les muestro claramente. Miembros de nuestro equipo, fíjense esta ganancia en 10 días, 114 mil 180 dólares. Ahí están, y por concepto de los bonos binarios, todo eso. Pero esto está haciendo red, señores. Esto es haciendo red. ¿Ok? Allí ven, por ejemplo. Fíjense, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil. Todos los días. Todos los días. ¿Ok? Miembros de nuestro equipo. Esas son fotos de oficinas de miembros de nuestro equipo. Aquí siguen, ¿ves? Actuales, sin que es 10-3, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil dólares todos los días. ¿Ok? Entonces, aquí pues la muestra de una, una de es una imagen ya vieja del de líder de nuestro equipo, el señor Fred Morel, cuando logró su primer millón de dólares en menos de un año ya en la empresa. ¿Ok, amigo, Entonces, pagas tu membresía, sencillo, a través del Iguale, puedes hacerlo con tarjeta de crédito o débito internacional transferencia bancaria o contacta a tu patrocinador y él te va a ayudar a cómo es la mejor forma de ingreso porque podemos pagarte las facturas a través de nuestro saldo para que tú ingreses a esta excelente oportunidad de negocio. Entonces, bien, señores, no me queda más que preguntarles qué esperas para empezar. Podemos darte un millón de razones por la cual tienes que tomar hoy la decisión de empezar. Pero ojo, ya eso queda de parte de ti nosotros cumplimos con presentarte esta oportunidad de negocio que está cambiando vidas que está literalmente haciendo millonarios pero trabajando, ojo, trabajando nosotros cumplimos simplemente con presentarte esta oportunidad de negocio y ya queda de tu parte evaluarla y tomar la decisión pero eso sí amigo, cuando ingreses ingresa decidido no ingreses con dudas, ¿ok? Si tienes dudas, no ingreses todavía. No ingreses. Acláralas, asiste a, otras, a más conferencias. Busca por internet información objetiva. Ojo, objetiva, porque en internet vemos de todo. Y de todas las empresas hablan mal. Busca información objetiva en páginas oficiales. Aclara tus dudas. Y ya cuando tengas tus nada, ingresa. ¿Por qué no te recomiendo que ingreses con dudas? No te recomiendo porque la duda te va a paralizar y no vas a crecer en tu negocio. Así que primordial es que primero aclares tus dudas y luego ingreses al negocio. Y allí sí te garantizo que tu vida va a cambiar.